Presidente de la República Luis Abinader, vía el Ministerio Administrativo de la Presidencia encabezado por Ignacio Paliza y también por el Viceministro Igor Rodríguez, quien con toda, con la mayor disposición y rapidez, inmediatamente aprobaron esta solicitud que ustedes han hecho. Muchas gracias. a esta autoridad y a cuerpo presidente. Por favor, Juanita, a, ver, a donde quiera que va, que está resolviendo. Todas las comunidades que vaya a resolver, que va. Muchas gracias. A una petición que nosotros hicimos como comunidad y, y hablamos con estas autoridades y vía a ellos parece que el señor tocó a esta persona, tocó al presidente, pero hicimos una carta a nuestro presidente vía a estas autoridades y a los cinco días no llamaron que fue aprobado lo que nosotros le pedimos. las palabras. Gracias, gracias, buenas noches, gracias Omar por la invitación que nos hacen y que la actividad que hemos estado realizando en el día de hoy aquí. Gracias a todas las autoridades que se encuentran presentes aquí en esta actividad, en este centro comunal de Villa Liberación, a nuestros diputados por la provincia de Puerto Plata, Emil Lundán, así también a la vicealcalde Cicero Hernández, a la concejal Melania Guzmán, al concejal Oscar Luis Gómez Salazar, planeamiento urbano, Manuel, a, también a Genaro, presidente de la Federación de Juntas de Vecinos de, del municipio de Sosúa, a la compañera y hermana Evelyn de Aduana, así también como a cada uno de los demás, eh, a Margarita que se encuentra por ahí también, y agradecer a, a cada uno de ustedes, a los medios de comunicación que están presentes aquí, cubriendo esta actividad. <risa> Gracias, a vos. Muy buenas tardes a Emil eh, por estar hoy aquí con nosotros, a la mesa de honor y a cada uno de ustedes. La verdad es que para mí hoy es un honor estar aquí, no solamente buscando votos, eso es lo importante, que siempre hemos venido y venido y ustedes nos dan la mano, pero hoy vinimos a resolver situaciones de la comunidad, porque falta mucho para las elecciones y qué bueno que estamos aquí con y de verdad estoy contenta de verlo a cada uno de ustedes porque siempre nos han apoyado y hoy están aquí recibiendo parte de su trabajo porque esto les pertenece, porque estamos trabajando por ustedes. Muchísimas gracias, muchísimas gracias Emil, muchísimas gracias. Vamos a dar la participación a Emil Durán para que le haga la entrega y le diga todo lo que, lo que se ha realizado para que hoy no podamos estar aquí. A, a cada uno de ustedes, a la mesa principal, a los integrantes de esta mesa de honor anteriormente mencionados, agradecer la presencia de los miembros de la Junta de Vecinos de, este, de esta comunidad o de este sector de Villa Liberación, al presidente de la Federación de Junta de Vecinos de Sosúa, a cada uno de los moradores de, de esta comunidad que se encuentran aquí. Bueno, en fin a todos, muy buenas tardes, gracias por recibirnos. Eh, en este día hemos venido, además de eh, atraer este aportamiento, también hemos venido a saludarlos, a de alguna manera acercarnos a ustedes, a, a interactuar y a conocer eh, sus, sus diferentes situaciones por las que, la que atraviesan. Como ya han dicho los compañeros, a raíz de una solicitud que hizo esta Junta de Vecinos, sí eh, en el caso mío en particular debo hablar con total sinceridad no he sido yo que lo he gestionado, lo gestionaron ellos porque ellos fueron los que fueron a Santo Domingo, hablaron con el ministro Ignacio Paliza, le hicieron la solicitud y él inmediatamente la aprobó y nosotros lo único que hicimos fue darle seguimiento para que eso saliera lo más rápido posible pero la gestión la hicieron directamente ellos a los cuales realmente es el agradecimiento de ustedes a ellos. Y bueno, nosotros estamos aquí, como muchachos mandados, hemos venido a entregar este aporte de 103.600 pesos. Para ver si en algún momento nosotros venimos aquí y lo encontramos todos ustedes sentados, y también para la compra de los abanicos que hacen ¡Bravo! Es un aporte del de presidente de la República, Luis Abinader, vía el Ministerio Administrativo de la Presidencia, encabezado por José Ignacio Paliza, y también por el viceministro Igor Rodríguez quien con toda con la mayor disposición y rapidez, inmediatamente aprobaron esta solicitud que ustedes han hecho. Lo que indica que estamos en presencia de un gobierno, de un presidente y de autoridades preocupados por los problemas de las comunidades. Autoridades, gobierno, presidente, que están empeñados, que están concentrados en ir exactamente al foco donde la gente lo necesita, exactamente a la prioridad, atendiendo esas prioridades, esas necesidades que tiene la comunidad, que tiene la gente en sentido general. Muchas veces hemos dicho, y siempre tenemos que repetirlo, los importantes logros que se están haciendo en esta gestión y que están destinadas únicamente y exclusivamente a mejorar la calidad de vida de ustedes de las personas que viven en sectores menos pudientes, como este sector de Villa Liberación. Por eso el presidente ha destinado 800.000 nuevas tarjetas Superate destinadas para la gente que lo necesita. Pero cuando llegamos al gobierno encontramos solamente 800.000 tarjetas, ya va por 1.600.000 pesos, que una gente no puede vivir con 800 pesos. Ahora son 1.650. Ustedes dirán tampoco puede vivir, pero es mejor. Ah. Para esto, se han otorgado miles de pensiones a envejecientes, se han duplicado la cantidad de personas que han sido afiliadas nuevas al seguro de Senasa, más de 2.300.000 Dominicanos son hoy parte del SENASA que pueden ir a cualquier centro de salud y, at y será atendido eh, con buenas atenciones. Pero también tenemos ahí el mercado de productores de INEPRE. 16 años, señores, cerrado. 16 años el INEPRE solamente se dedicaba a tener gente en una nómina, sin hacer ningún tipo de función. Hoy, después de 16 años, el presidente, entendiendo la necesidad de la gente de alimentación a, la, a, la, a los ciudadanos, sí. implementó nuevamente el INEPRE y hoy tenemos Feria de INEPRE no solamente los sábados, sino también los miércoles. Y tenemos eh, también bodegas móviles que andan diseminadas en todo el territorio nacional. Y ustedes aquí en la Unión la han sentido, ¿sí o no? Sí, claro. En todo el territorio nacional, dando un buen servicio, llevando productos de calidad y a bajos precios a cada uno de los habitantes lo que indica que estamos en buenas manos, que tenemos un presidente consciente, un presidente humano, consciente de cada una de sus necesidades y que allí él va a cada una de las comunidades a atender esas necesidades que cada uno de nosotros tenemos. Así que les dejamos este, este aporte, esperamos que lo utilicen adecuadamente y que les sea de provecho y de utilidad para toda esta comunidad. Nosotros como junta de vecinos aquí está, yo soy el secretario general, Omar Reyes, presidente, Marcelino y la organización. Por andan los demás y andan otros, que parte de la directiva. Nosotros queremos decirle a las comunidades aquí de Villa Liberación que nosotros como junta de vecinos vimos la necesidad que había aquí, que cuando hay velatorio la gente tiene que estar afuera porque no hay dónde sentarse. Los abanicos quedan dos y miren esto como está esa gente muriendo de, ese, de calor. Aquí dan culto, aquí dan cursos técnicos y todo tenían que hacerlo parado. Miren la desesperación, ya vamos a terminar rápido porque yo sé que hay mucho calor y están parados. Pero gracias a Dios, por vía de esta carta y por medio de estos ejecutivo del Estado y gobierno, nosotros enviamos esta comunicación y rápidamente entendieron que la comunidad de Villa Liberación necesitábamos tener comodidades para cuando se hiciera cualquier tipo de actividades aquí en esta comunidad. Pero entendemos que gracias a una carta que llegó a nuestro presidente Luis Abinader, a, a pocos días nos llamaron, fue aceptada la petición que ustedes hicieron. Vamos a darle un fuerte aplauso. Para a donde quiera que va, que está resolviendo. Toda la comunidad que vaya a resolver que va. Muchas gracias, porque hoy Villa Liberación, a partir de mañana se va a sentar en silla que estamos parado y vamos a tener abanico que no estábamos oficiando. Y cuatro años más, cuatro años más, vamos.